Mira, ¿qué tienen que decir ustedes sobre una acusación que le están haciendo? No tenemos que decir nada de eso. ¿Y por qué ustedes creen entonces, o por qué lo acusan a ustedes? Ay, no, sé. ¿Han tenido ustedes problemas en otras ocasiones con la justicia? No. ¿No? ¿Y tu hermano, tiene que decir algo? No, no sé nada de eso. ¿Tú no sabes nada de eso?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 En la, en, la, en la sesión de la Yahuisa, y los abogados de los diputados solicitaron el aplazamiento de la audiencia para los fines de presentar su defensa. Es un derecho de ley que tienen y por esta razón no lo hemos Por lo estamos ya preparados para que la próxima audiencia se una prisión preventiva. Oh, ¿Qué están pidiendo ustedes como creyentes? En esta fase procesal, lo que procede es pedir la prisión preventiva para asegurar su presencia en el proceso. Eso es lo que establece la ley.